Gabriel Jaime Muñoz Gabriel, yo trabajo en los visorparos, pero me especializo en hacer filtros y reales chimeneas. El relleno sanitario La Pradera, ubicado en el municipio de Don Matías, Antioquia, Gabriel Jaime Muñoz entra a su trabajo para manipular cerca de 1.800 toneladas de residuos diarios que llegan al lugar. Entre cientos de buitres negros americanos, más conocidos en Colombia como gallinazos, y con un olor nauseabundo para quienes entran a la zona por primera vez, este hombre pasa la mayor parte de su tiempo. Parece difícil la labor porque a veces está uno en una brecha de 3, 4 metros. De pronto se puede se puede ya cerrar la brecha. y estando una, Por eso siempre le ponen a uno, uno que le ponga cuidado cuando uno esté abajo. Si no se decidieran los filtros, entonces la azul flotaría. Y es prioridad hacer los filtros, es necesidad, prioridad número uno. A mi jornada laboral, yo llego, yo llego aquí a las cinco y media, podemos trabajar a las seis. Ya le he encargado, me dicen, mi y me vaya con la, con la retro, que vamos a hacer un filtro de tal chimenea, tal chimenea. Me dan los cortes y yo arranco con la máquina. Le digo al operador, hay que hacer un filtro de tal parte, de tal parte. Y ya empezamos a hacer la labor, a ver la excavación. Al vierte uno arranca, uno le dan unos cortes en una hoja a la interventoria, le pasa uno los cortes, entonces uno ahí donde arranca uno, por ejemplo, dice arranca dos tú no no arranca dos 50, y cada 5 metros, cada 10 metros, está el otro corte que dice corta tanto, entonces uno lo va midiendo al, al operador con el metro, y dice está bien, baje tanto, está bien, tú uno arranca para arriba y le va haciendo la excavación, y ahí después pone uno el sarán, si es en residuos pone uno el sarán, y lo, lo amarra, empieza, va, la, va uno a la piedra, los muchachos se en la piedra a la máquina, de, de, de 8 y 7 pulgadas, ya la cuadra la acomoda uno allá, después viene lo recién a uno, ajunta las puntas, lo cose y le echa residuos nuevos. A medida que los residuos sólidos se van degradando, van generando lixiviados y gases, los cuales deben ser retirados dentro de la masa de residuos para evitar que se presenten volcamientos o explosiones. Una de las medidas de control es la construcción de filtros y chimeneas para la destrucción de gases. Este depósito cuenta aproximadamente con 11 kilómetros en la red de fil. Luego de hacer todo el proceso en la disposición final, la materia orgánica se demora 20 años en descomponerse totalmente, hasta que llega a un punto de estabilidad. Materiales como el cartón, el vidrio y latas tardan entre 200 y 1.000 años en degradarse. El 80% de la materia orgánica queda en líquidos y el 20% queda como materia seca. Es garantizar una disposición adecuada siguiendo unos parámetros técnicos, ambientales y sociales, garantizando que no se vayan a generar impactos ni en el medio ambiente ni con la comunidad. Eh, los impactos que se pueden generar son las contaminaciones de agua, de suelos, de aire y todo lo que tiene que ver ya con el trato con la comunidad, directamente con el manejo de plagas alrededor, al interior del relleno sanitario. Yo me pongo las botas, que le dan unas botas que por cortado, tienen platina y en la punta. Se ponen los, los uniformes, eh, las gafas, el tapabocas y cuando uno está a 3 o 4 metros, se tiene que poner un arnés y, un, y una persona que le ponga cuidado a uno y, la, y el lazo, la, la, una línea de vida. La ropa, por ejemplo yo cuando llego a la casa la ropa la separo, la ropa mía no la juntan con la de la, de la, de la casa y no que yo llego me cambio en un balde aparte con jabón y la señora la lava aparte. No la juntan ni con la del niño ni con la, de la ropa de la casa. Si sí, a uno lo mandan y a uno le tienen un carne a cada uno y ahí uno lo manda para el médico ya le ponen las vacunas a uno contra el tétano y patitis. Minimizar problemas es hacer un buen control de eh, un cumplimiento de la, de la construcción de, los, de, de filtros, eh, para la extracción del lisiviado, el realce de chimeneas, eh, estar, estar muy atento en la construcción de, de obras de drenaje para las aguas superficiales o descorrentidas. Es importantísimo que todas las aguas se saquen limpias del vaso hacia los canales y nunca salgan contaminadas. Tratar de hacer una buena conformación final y que no y mitigar pues, todos los, los impactos que puede generar el, el hecho de tener un relleno sanitario. En la pradera se reciben residuos provenientes de Medellín y el área metropolitana, así como de otros municipios cercanos. Estos trabajadores tienen un ingreso de 566.700 pesos mensuales, más horas extra. Ellos aseguran sentir gran pesar cuando llega material reciclable a la zona, porque allí es imposible hacer una separación de desechos y se pierde la oportunidad de darles un nuevo uso. Los gallinazos, ya se, pues prácticamente son, uno se familiariza con ellos ya, ya todos los días nos se acostumbra a verlos ya ya hace falta uno verlos ya. Ya se me dice que yo soy el payaso de aquel basurero, ¿Por porque a todos los molesto. ¿Cómo los molesta? No, recochándolos, así recocha, no, no faltándole respeto y no recocha, recocha, confianza. A mí me hubiera gustado ser periodista deportivo, pero no, no, pude, no tuve ese, esa oportunidad por el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol y se, pues, entiendo mucho de eso. Nosotros aquí, Caucho, jugamos ahí en una canchita de abajo y, y jugamos recocitas Caucho día los jueves. Los compañeros me dicen pues, ahí en el pueblo saben que a mí es pues, el que me toca el trabajo más duro aquí, pero yo lo hago con mucha moral y me, y me gusta, me gusta trabajar en el trabajo.